el periodista venezolano Félix Moya Ortiz elaboró un informe sobre los esfuerzos para salvar a la cotorra margariteña o amazona barbadensis, según su nombre científico, en la isla de Margarita, en Venezuela. Félix tituló su informe Ciencia y conciencia, un binomio mágico para la conservación. Escuchemos. Margarita es la mayor de las islas venezolanas en cuanto a extensión territorial se refiere y una de las tres integrantes del único estado insular del país sureño, Nueva Esparta. Esta ínsula está formada por dos islas unidas naturalmente por un istmo y artificialmente por un puente. Con una población de poco más de 600.000 habitantes, Nueva Esparta alberga una importante cantidad y variedad de especies de fauna silvestre. Quizás por su condición de isla, Posee varias especies endémicas y además tiene el récord de ser la única isla del Caribe que cuenta entre su fauna silvestre a un felino. A esta diversidad se le suma que Margarita es la única isla en la que puedes ir desde un bosque nublado hasta un matorral costanero en aproximadamente 20 minutos en auto. Solo en tres lugares del mundo se puede ver el mar desde el bosque nublado y uno de estos lugares es precisamente Margarita. Sin embargo, esta mágica escena durante muchos años se ha visto afectada por la acción directa del hombre sobre diferentes ecosistemas. Uno de ellos es el bosque seco que ocupa gran parte de la zona oeste de la isla de Margarita, la península de Macanao. Justamente el hábitat de nuestra invitada de hoy, la cotorra cabeza amarilla, Amazona Barbadensis. Para entrar en contexto, justo la península de Macanao es proveedora de la arena que impulsa el desarrollo del resto de la isla de Margarita a través de la construcción. Y precisamente en las quebradas de donde se extrae este mineral, se ubican los principales dormideros y áreas de reproducción de la cotorra margariteña. Razón por la que su población se ha visto severamente afectada, ya que la destrucción del hábitat, sumado a la extracción de pichones para comercializarlos como mascota, puso a este citácido en peligro de extinción. Un grupo de estudiantes universitarios, principalmente de biología de la Universidad Central de Venezuela, llegó al campo a finales de la década de los 80 y llegaron para quedarse. Éramos un grupo de estudiantes universitarios, casi todos de biología en la UCB, y nos interesaba el estudio y la conservación de la fauna venezolana. Nos llamaba la atención que la información no estuviese organizada o sintetizada a nivel nacional. Decidimos fundar una asociación civil dedicada al tema y así creamos Provita. Empezamos por hacer unas carteleras informativas, luego nuestra primera campaña de concientización sueloso frontino, incluyendo afichas, calcomanías, folletos, franelas. Siguió otra campaña por el Pobre pete de Piedra, luego una por el Guácharo. Todas incluyen alguna versión de trabajo de campo o trabajo con comunidades, por lo que viajamos bastante. El resto es historia. Franklin Rojas Suárez, uno de los fundadores de Provita, fue a trabajar como asistente de campo de Kristen Silvius. Ella era tesista de maestría en la Universidad de Florida en Gainesville. Ella estaba estudiando a la cultura margariteña, eso era su proyecto de tesis. Al poco tiempo de estar con, con Kristen en el campo, Franklin diseñó un proyecto de tesis de licenciatura bajo su supervisión y lo llevó a cabo. El principal patrocinante del trabajo de campo y de ese proyecto es la Sociedad Zoológica de Nueva York, hoy en día conocida como Wildlife Conservation Society. Y desde Provita entonces iniciamos un proyecto con ellos que Franklin activó, se hizo cargo luego de graduarse. En todo este tiempo el otro aliado fundamental fue el acto San Francisco, Aranera La Chica, con quien seguimos trabajando desde entonces. ¿Quién nos habla? Es John Paul Rodríguez, él es el actual presidente de Provita, la ONG ambientalista que por más de 30 años ha ejecutado el programa de conservación de la cotorra margariteña en la Quebrada La Chica, terrenos de la arenera que lleva ese mismo nombre y además del hato San Francisco. Rodríguez, quien es investigador titular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Ha participado en seis publicaciones científicas sobre esta ave. Es licenciado en Biología, Mención, Ecología de la Universidad Central de Venezuela. Tiene un Ph.D. en el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Princeton y, además, ha sido el primer latinoamericano en ocupar la presidencia de la Comisión de Supervivencia de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, cargo que, actualmente, ocupa. Al hacer un balance sobre el programa de conservación de la cotorra margariteña, nos comenta. Este es un proyecto muy exitoso. La población de cotorras de Macanado se ha triplicado desde finales de los años 80 hasta el día de hoy. Pocos proyectos de conservación en todo el mundo pueden hacer una afirmación similar. La clave ha sido el apoyo sostenido de las personas e instituciones de la península, especialmente los ecoguardianes, y la dedicación sostenida del equipo de provincia. Esto ha sido una alianza de muchas personas por mucho tiempo. Hemos contado con el apoyo de numerosos patrocinantes, algunos de ellos durante varios años consecutivos. Los, los más recientes, por ejemplo, incluyen al Loro Parque Fundación, el Conservation Leadership Program, World Land Trust, Whitley Fund for Nature, Hover Foundation, Franklinia Foundation y Leather Heart. El proyecto de La Cotorra recibió su primer premio Weekly en 2003. Fue un proceso competitivo, de esos donde cientos de personas de todo el mundo se postulan y tuvimos la dicha de ser seleccionados. Luego de ese, de ese primer financiamiento con ellos, nos aprobaron tres renovaciones más, en 2004, 2013 y 2016. Y finalmente, el Gold Award, el Premio Dorado, en 2019. Es decir, ha sido una relación larga de cooperación que se inició casi 20 años atrás. Tromita ahora está comprometida a convocar a otros actores que trabajan por la conservación de Amazonas Arberensis en la tierra firme venezolana, en la isla de la Blanquilla en las Islas de Aruba, Corazón y Bonaire, y entre todos, poner en marcha un plan de acción en todo el área de distribución de la especie. Ahora cabe preguntarse, ¿por qué la cotorra? Nosotros trabajamos con cotorra porque la cotorra es una especie paraguas que protegiendo la cotorra estamos protegiendo un tercio de la isla de Margarita, pero también porque es una especie indicadora y son esas especies que nos pueden decir cuál es el estado de salud del ecosistema. En este caso, el estado de salud del bosque seco, uno de los hábitats más amenazados. Hacemos un censo poblacional y dependiendo si los valores de, del tamaño de población aumenta o disminuye, podemos tener una idea del estado de salud del ecosistema. Y finalmente, la otra razón por la cual escogemos cotorres, porque es una especie de bandera. Son esas especies que nos permite conectarnos con la gente, que nos permite conectarnos con los medios de comunicación para divulgar el mensaje. Y la cotorra es una especie carismática que tiene una gran cantidad de historias alrededor de las comunidades donde está el bosque seco. Este es José Manuel Briseño Linares, biólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela con maestría en Educación Ambiental de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Actualmente subdirector de Provita para Nueva Esparta y coordinador del Programa de Conservación de la Cotorra Margariteña. Briseño considera medular la participación comunitaria en los programas de conservación, pues a su juicio, la conservación es un acto humano. La conservación es un acto humano. Y la gente que vive dentro o alrededor de los hábitats, en sus manos está el futuro de esos ecosistemas. Y nuestro rol es tratar de que ellos nos ayuden o que trabajemos mutuamente. Más que decirles qué hacer, es, más, es ver cómo nosotros podemos lograr planes, modelos, métodos que permitan que las comunidades vivan en armonía con la naturaleza que la gente pueda aprovechar de manera sostenible los recursos y tener tanto una calidad como un nivel de vida ¿no? que permita disminuir la pérdida de biodiversidad, que la gente sepa el valor de los servicios ambientales que estos ecosistemas le proveen y que traten de hacer actividades como por ejemplo el turismo sostenible, incluso el aprovechamiento digamos, inteligente de los recursos. José Manuel destaca tres aspectos fundamentales en los que se desarrolla el exitoso programa de conservación de la Amazonas Barbadensis con más de 30 años de ejecución y que ha logrado triplicar la cantidad de individuos en vida silvestre, pese al permanente y constante acecho al que se somete a la especie. El manejo a través de coguardianes, la restauración ecológica y la concienciación comunitaria. Bueno, actualmente nosotros seguimos trabajando trabajando en básicamente en tres aspectos. Un aspecto es el de lo que se llama el manejo y monitorización de los pichones, polluelos o juveniles del Amazonas Baroense, donde es un trabajo que se hace con un grupo de, de personas jóvenes de la localidad de San Francisco, en su mayoría, que es tienen ahorita designados como ecoguardianes, son para biólogos bueno, que hacen todas esas labores de monitorización y bueno básicamente lo que apuntamos el objetivo es incrementar el número de, de volantones para a su vez aumentar el tamaño poblacional del Amazona Barbadense la otra cosa que hacemos es eh, técnicas de mejoramiento ambiental y restauración ecológica del hábitat básicamente el tema aquí gira en torno a que un hábitat que fue modificado por la especie humana volverá a, a modelarlo a, re, a recuperarlo hasta que sea como era inicialmente y el tercer aspecto en que nos enfocamos es el aspecto de educación ambiental o cambio de comportamiento y comunicación es un aspecto también medular porque básicamente ahí es tratar de concienciar a través de la divulgación de mensajes mensajes que son diseñados en, con diferentes estrategias en este momento a través de una campaña basada en el método de cambio de comportamiento y utilizando objetos de conservación como en este caso la cotorra pero también el guayacán que son dos especies emblemáticas de la isla o del estado Nueva Esparta la primera es el ave regional y el segundo el árbol eh, regional los ecoguardianes son hombres y mujeres de las comunidades aledañas a las zonas de reproducción de esta especie. Algunos de ellos en algún momento fueron saqueadores de nidos, y hoy, gracias al trabajo de concienciación realizado por Provita, ejecutan un importante trabajo para la preservación de la Amazona Barbadensis. El proyecto Guardianes de los Salvajes forma parte del Programa de Conservación de la Cotorra Margariteña y promueve la custodia y resguardo de nidos y pichones, restauración de nidos y participación en la restauración del bosque seco. Hablan los protagonistas. Mi nombre es Ismari Millán, trabajo en Provita como ecoguardiana. Tengo cuatro años trabajando junto al equipo porque soy ecoguardiana, porque así ayudo a preservar de la naturaleza y poder darle una larga vida, así mis descendientes puedan conocer y apreciar de ella y toda la belleza que nos rodea. Mi experiencia como ecoguardiana, he aprendido sobre la cotorra, como cuántos pichones deben haber en un nido, cómo se hace una introducción, revisar ¿no? diariamente los nidos y ver si cada pichón está en buen estado, si tiene buena alimentación. Mi trabajo como ecoguardiana va más basado sobre la vigilancia de los nidos, pues de los pichones. Hacer recorrido con mis compañeros, tapar caminos que lleven a los saqueadores a los nidos. También les ayudo a la revisión de nidos. Eso va en ver si los pichones están bien alimentados, en buen estado, que estén creciendo bien. Me gusta todo el trabajo que hago. Mi mayor emoción... Es cuando empiezo a ver sus nacimientos, poder tenerlas en mis manos, poder tocarlas y saber que cada uno de esos pichones vivirán en libertad. Que luego de unos meses las ves pasar, que en varias oportunidades pasas por las calles del pueblo y te digan, el pueblo se reverdeció de cotorras, gracias a ustedes a esos cotorreros como nos dicen eso me llena de una gran emoción la situación actual aquí en el pueblo por lo menos los conuqueros no están contentos del aumento de, de esta ave siempre están quejándose de que les rompen sus cultivos como en otras oportunidades hay también quienes opinan que la cotorra está sido siempre su casa que antes se veían en bandadas como se están viendo ahora de mi parte siempre he pensado que las leyes deben de protegerlas en el tema del contrabando y el saqueo de los pichones. Que se busque la manera para que no puedan ser vendidas y así aumentar su número de pichones volantones, que vivan en libertad y no en cautiverio. Mi nombre es Gabriel León, mi cargo en Provita es coordinador de Covardía. Tengo cuatro años en Provita y este es mi primer año como coordinador. Inicié en Provita gracias a un compañero de Covardía. Eusebio Millán, que me consiguió esa oportunidad de ser el una labor que deseaba desde hace mucho. Mi experiencia como cobardián ha sido bastante buena, he aprendido bastante sobre la importancia que es de cuidar a la coturas margariteña Sobre todo lo más que me ha gustado es todo el monitoreo que se les realiza a los pichones de cotorra margariteña Ser un cobardián es bastante importante. Porque estás cuidando todo lo que te rodea, así como la cotorra margariteña, el venado, el cunaguaro, el maporite y entre otras especies que habitan el bosque seco. Para proteger a la cotorra margariteña, lo primero que se debe hacer es educar a la población a no obtener pichones de cotorra margariteña. Así baja su número de saqueo y con eso aumenta los números de volantones de cotorra margariteña. Sobre la situación actual de la cotorra margariteña, se ha venido viendo un aumento en las bandadas de cotorra en San Francisco más que todo. Gracias al trabajo que viene haciendo Provita desde hace muchos años. El trabajo mancomunado, organizado y con participación de todas las partes interesadas, científicos, comunidad y Estado, marcará la diferencia en el tratamiento no solo de la Amazona Barbadensis en la venezolana isla de Margarita, sino de las diferentes especies que hoy se encuentran amenazadas en todo el mundo y que solo esperan acciones concretas para seguir viviendo libres en un ambiente sano y bajo el respeto de todos quienes coexistimos en los diferentes ecosistemas del planeta. El caso de la cotorra margariteña sirve como ejemplo de cómo se puede combinar el trabajo científico con la transformación social de las comunidades para conservar una especie, manteniendo un ingreso sostenible para la población y el respeto por el ambiente. Un mensaje que le doy a aquellas personas que ven a la cotorra margariteña como una oportunidad económica, pues no es así, están equivocados. La cotorra margariteña es una especie que está en peligro de extinción y que si todos unimos esfuerzos, podemos recuperar esa especie de peligro de extinción. La conservación funciona, sabemos cómo hacerla. Se invierte mucho, mucho más dinero en destruir la naturaleza que en conservarla. Si logramos mover la balanza un poquito a favor de los animales, hongos y plantas con los que compartimos el planeta, la naturaleza puede recuperarse. Hasta aquí llegamos con este informe de Raíz. Pero si visitan escuchoraiz.com, ...van a poder acceder a más información sobre este tema. También en Escuchoraíz.com van a poder escuchar todos los episodios de este podcast. Por último, les recordamos que pueden seguir a Raíz en Spotify, Google podcast Apple podcast y en YouTube. Porque no se puede amar ni cuidar lo que no se conoce, hicimos este episodio de Raíz. El podcast sobre biodiversidad de Claves 21 y Latin Clima.